Let's try. Hola mi familia Charlingo, ¿cómo estás? Hoy estoy en Toronto, Ontario, Canadá. Y estoy con. Oh, Hola, yo soy el de, de Madrid. Enrique de Barcelona. <risa> Sebastián de Argentina. Paola de Guatemala. Samantha de México. Y yo soy James de Denver, Colorado. ¿Cómo pueden ser? Y tomo, todos de nosotros. ¿Y tú también? ¿Grandes? Luis. De Madrid. De Madrid, ok. <risa> Y todos de nosotros estamos aquí hablando, hablando español en Toronto Contreras, ¿verdad? Bienvenidos a todos y gracias.